Ok, bueno, eh, hola José. Eh, la cuestión es que, pero este video lo creo, eh, ya que tú me estás, pidiendo, me estás preguntando, eh, a mí me pasaba el mismo problema. Eh, yo tenía la, en la misma dificultad. Entonces, la cuestión es que cuando yo, por ejemplo, eh, iniciaba Blue Star, iniciaba a jugar Carol Duty o Fred Fire, no se me escuchaba. Y resulta que eh, cuando me fui a configuración, para solucionar el problema, lo que hice fue lo siguiente me vine a configuración y en dispositivos de, de, de, de entrada tenía el micrófono con el que escucho el, el tenía este micrófono eh, este este y de salida tenía el mismo micrófono, entonces no me funcionaba o sea que se formaba, era como eh, una forma de... de, de, de se suspendía debido a que por el mismo micrófono eh, tenía que recibir y, y, y, y enviar entonces no podía entonces, ¿qué hice yo? Eh, lo que yo hice fue lo siguiente puse el dispositivo de entrada el micrófono del ordenador y de salida puse el audífono que tengo puesto entonces en ese caso eh, ahí cuando yo hice ese procedimiento automáticamente me funcionó, mira Dispositivos de salida. Los dispositivos de salida que yo tengo son estos. Acá los, yo los tengo separados. El, este es el, el, el, el televisor que tengo conectado a la pantalla. Los auriculares. Y los altavoces. Son los dispositivos de salida. ¿no? Y dispositivos de entrada para que me escuchen en el, en el, en el juego en caso de que yo hable. Tengo eh, micrófono. Tien, eh, no lo tengo activo pero eso tampoco lo tengo activo, hace parte de que está acá, pero tampoco lo tengo activo para que no me genere conflicto. Y el, y el del ordenador, el ordenador por lo general aquí tiene dos, eh, que vienen por defecto, vienen instalados en él. Es que está usted, en su ordenador van a ver una, eh, eh, un, algo diminuto en la pantalla, si sí es un portátil, van a ver algo eh, en la parte superior de la pantalla, van a ver algo diminuto, si sí es el micrófono, y en la parte de abajo están eh, eh, las bocinas, eh, lo que es la salida. Entonces, él no tiene problemas si usan el ordenador. Entonces, la configuración sería esta, ¿no? Bueno, ahora, en caso de que tampoco les funcione allí y sea un problema de configuración o de instalación del programa, han, tienen que desinstalarlo y darle los permisos. O en caso de que no lo quieran hacer, por lo que sería muy engorroso. Eh, entonces, nos venimos acá panel de control y verificamos de que sí están funcionando eh, tenemos habilitados los dispositivos que queremos que funcionen en mi caso necesito estos dos y están funcionando y el, este, estos dos y este. entonces se fijan en ellos que estén funcionando eh, por ejemplo en mi caso que estoy grabando ahora eh, se me está escuchando con este bueno entonces la cuestión sería en caso de que no les funcione y tengan el, el emulador aquí abierto no les, que no les funcione aún así le presiona la tecla Windows más G Presiona la tecla Windows más G y aquí tenemos. Eh, primero nos venimos acá a configuración. Aquí, configuración, eh, nos venimos aquí configuración. Después de que nos, nos despliegue eh, esta ventana que está aquí, que nos va a aquí en general, nos venimos aquí eh, capturando. ¿no? Nos venimos aquí y es esta opción que está aquí donde dice todo y una vez hecho ello nos venimos aquí y aquí en esta configuración la van a poner así como la tengo yo aquí miren sonido del sistema que es el mismo sonido el sonido que provocamos en el sistema y el que tiene que ver con el blue star es este o el emulador que estén usando y de acá lo tengo con los audífonos Se lo separan así y ahí les tendría que funcionar así me funciona a mí yo así tengo la configuración establecida y funciona y aquí si el Blue Star está generando sonido, este tiene que estar activo aquí. Mirenlo aquí. No lo pueden poner aquí en silencio. Tienen que mantenerlo así, como está allí. El, esto va en la configuración. Tienen que fijarse bien en la configuración. Si no tienen la configuración correcta, no les va a funcionar debido a que no se genera un conflicto ahí entre el, en el micrófono. O, o lo otro también sería que se en a de control de sonido y restablezcan todo a, a, a la forma predeterminada pero en mi caso el problema que yo tenía era que había conflicto debido a que yo tenía dispositivos de salida y de entrada en el mismo sitio ¿no? y no, no puede ser así el dispositivo de entrada tiene que ser uno y el de salida tiene que ser, eh, el de entrada tiene que ser uno y el de salida tiene que ser otro Miren, con el que escuchamos tiene que ser uno y el con el que nos escuchan tiene que ser otro. Miren aquí, está dividido. Tienen que tenerlo ordenado. Si no lo tienen así, no les va a funcionar. Lo otro es que después que ejecuten Blue Star y lo tengan en ejecución, vénganse acá y miran, porque la configuración a veces cambia cuando uno inicia el programa. ¿no? Entonces ustedes se vienen y, y, y verifican de que, eh, de que no se haya cambiado la configuración. Una vez lo configuran, reinicien Blue Star y ahí les tendrá que funcionar. Si no les funciona, entonces en ese caso tienen que recitar la prioridad y darle los permisos. Porque si no le dan los permisos, no se puede. Pero por lo general, se, eso, esa configuración se, se, se corrige eh, con el, la barra de juego de Windows 10. Con esa se corrige sin ningún inconveniente. Simplemente los, lo ponen a como yo les mostré ahora y listo. Para ejecutar la barra de juego de Windows 10, solo presionan Windows más la tecla G. No se las voy a poner en pantalla porque eso me quita también mucho tiempo. Hasta la próxima. Chao. Espero que les sirva este tutorial.